matarse trabajando es una expresión que muchos de nosotros hemos llegado a utilizar de manera figurada, pero en el caso de China es otra historia. En la cultura china se considera buen trabajador a la persona con jornadas de dedicación de 12 horas, 6 días a la semana, a pesar de estar esperado por la ley, ya que la supervisión es escasa y la moral china del trabajo casi santifica esta situación. En Kenia, la compañía OpenAI contrató a personas por un salario por hora de apenas 2 dólares. Su labor era entrenar la IA de ChatGPT para realizar el filtrado de contenido ofensivo. Los contratados terminaron torturados y traumatizados por los textos perturbadores que había que leer. ¿Pero qué es el trabajo decente? Este es el que se realiza respetando los principios y derechos laborales fundamentales, dignifica y permite el desarrollo de las propias capacidades, ofrece un ingreso digno y proporciona el esfuerzo realizado, sin discriminación alguna y proporcionando protección social y diálogo social. Hoy en día existen organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo que velan por asegurar condiciones dignas de trabajo y la salud laboral de los trabajadores lo hace mediante programas como el del trabajo decente el cual crea empleo basado en los derechos de trabajo protección social igualdad y diálogo social en países como Reino Unido se ha experimentado reduciendo la semana laboral a cuatro días ha tenido resultados extraordinariamente positivos aumentando la productividad y el bienestar de los trabajadores Telefónica en cambio intentó ajustarse de la misma manera pero reduciendo una quinta parte del sueldo los trabajadores no estuvieron muy contentos con esta decisión 2023 en España se ha firmado un acuerdo que defiende la salud y mental de los trabajadores buscando mejorar el entorno laboral y la prevención de riesgos laborales y psicosociales y tú como informático qué debes tener en cuenta alguien en tu posición tiene derecho a trabajar en un ambiente seguro y saludable donde también se protejan factores como tu privacidad también debes tener acceso a una formación y desarrollo profesionales